¿Pudieron haber asesinado al presidente Petro directamente en la casa de Nariño? Sí. ...y a esta llevó un arma de fuego que pasó por todos los filtros de seguridad sin ser detectada, según él, para probar las fallas en esto. Y es que esta semana, mientras todo transcurría normalmente con las visitas en la casa de Nariño... Un hombre, una persona cercana al presidente de la república, logró atravesar los seis anillos de seguridad que están en la casa presidencial y llegar hasta el despacho del presidente con un arma en la cintura. Fuentes de Casa de Narillo confirmaron que un hombre armado con una pistola automática de uso personal había llegado al despacho del presidente. El misterioso visitante logró pasar los seis anillos de seguridad sin que detectaran su arma y solo cuando estaba frente al mandatario en su despacho se conoció lo increíble. Metros llamó a su equipo de seguridad y ordenó revisar exhaustivamente los aparatos y personal que estaba a cargo de los accesos a presidencia. Todo esto que, que ocurrió y que ustedes acaban de ver en este video de Noticias 1, pues es muy grave porque está en juego la seguridad del presidente de la república. Esperaríamos nosotros que con esto que acaba de ocurrir, quienes están al cargo de la seguridad del presidente, pues verdaderamente se dediquen a cuidarlo, que la seguridad sea reforzada y que la vida del mandatario realmente sea protegida. Mira, de romper el ¿Vieron? Mira, mira, mira, rompe el brazo. Eso ya no son piedras. Pero eso ya no son piedras. piedras. Eso son tiros. ojo, oh, que esos son, son tiros. tiros. Eso son tiros. Sí, no, esos son tiros. No, no. Una piedra no rompe no, no. el blindaje. Vamos. Ojo, esos son tiros. Hombre. ¿Y hay más? Pues esto sí, todo no, está quedando el... grabado aquí.